Bueno, esta comunidad nativa de Aljón Sugarte tiene 42 años de la creación política, que es donde los, más que todo la mayoría de las personas trabajan en, en agricultor, agricultura y artesanía y trabajan, casi la parte de la, de la gente trabaja en madera. Y la historia de este pueblo de Aljón Sugarte viene a ser donde un héroe que... Que también ha luchado por nuestro país Perú y de esa manera lleva el nombre de su Garte, que tiene 42 años de la cre creación. Y más que todas las personas se dedican a trabajar en la chacra, cultivan sus maíces, maní y arroz, otros productos también que, que da en, en la agricultura y también trabaja en proyectos de cacao en otros en otros trabajos del campo hay algunas personas que trabajan en la madera aserrando, llevando maderas para, para el hogar para el bien de sus hijos que también están estudiando en, la, en las ciudades y de esa manera los, los padres o más que todo preocupado por sus hijos de querer de querer sacar adelante a sus hijos eh. <coughs>